Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a mi canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos lo que es el reequilibrio de las municiones o de los proyectiles HE o High Explosive o Alto Explosivo, ¿bien? Eh, Wargaming acaba de sacar en su página o en su canal de YouTube oficial... Eh, tanto para Europa como para América Latina. O sea que esto va a ser a nivel mundial, por supuesto, porque es un cambio que involucra a todos los jugadores del, world, del mundo. Bien, entonces vamos a ver qué nos dice que. qué medidas van a tomar con respecto a la munición HE para que todos podamos entender bien de qué se trata esta. Este, este rebalanceo o este reequilibrio, como le dicen ellos, de la munición explosiva y que va a estar dándose lugar en el sandbox. bien ¿Qué es el sandbox? Por eso adelanté esta parte porque explican qué es el sandbox. Básicamente es un, un servidor de prueba. Bien, Aparte del, del cliente del juego que vos abrís todos los días y jugás al WOT, bueno, aparte tenés una, un servidor externo que se llama sandbox. Eh, y lo que pasa ahí no tiene nada que ver con lo que pasa en tu cuenta real. Lo que sí, ahora lo van a decir, si vos eh, participás de estas pruebas, vas a poder tener eh, algún tipo de recompensas en tu cuenta principal, en tu cuenta del día a día del WOT. Dale, vamos a ir reaccionando. No vi el video, eh, vi solamente esta, esta partecita. Eh, así que, nada, quiero, quiero ver de qué, se trata, de qué se trata esto. Vamos. Nos ayudan a definir qué mecánicas debemos mejorar, qué debemos eliminar y qué podemos añadir al juego. Luego de los proyectiles HE, probaremos la tripulación y la artillería en el sandbox. Combinaremos las pruebas en un solo ciclo. Si participan activamente en las pruebas, les daremos varios objetos como recompensa que agregaremos a sus cuentas de juego principales. Descubran más. Bueno, ahí está lo que les decía. Eh, días de cuenta Premium, reservas de créditos, reservas de experiencia libre, eh, reservas de, bueno, como de créditos, de experiencia, experiencia libre, créditos reales y calcomanías. Sobre las recompensas en el portal del juego Ya hemos probado los cambios a los proyectiles HE como parte del equilibrio 3.0 Y ahora volvemos con una variante De mecánicas mejoradas Queremos suavizar los aspectos negativos De los proyectiles HE como los siguientes Infligir mucho daño a vehículos blindados Resistentes desde el frente La falta de utilización en cañones De calibres pequeños e intermedios Y funciones desagradables de las mecánicas actuales Por ejemplo Bueno, fíjense que el chaval le tiró En la cúpula del comandante del... ...del pesado inglés del Super Conqueror, y le prendió fuego, le prendió fuego el motor. Le hizo munición. A veces, a más de ustedes, a más de uno le habrá pasado, me ha pasado a mí. pues decís, pará, me tiró en la cúpula, me prendió fuego, what the fuck? o sea, ¿cómo puede ser, what the fuck? Bueno, ahora, ahora van a explicar realmente por qué suceden estas cosas provocar un incendio cuando se golpea la cúpula del comandante. Al mismo tiempo, queremos mantener los aspectos positivos de los proyectiles HE, jugabilidad divertida, facilidad de uso y buenas posibilidades de infligir daño. Son varios los atractivos de los vehículos con cañones con obuses. En primer lugar, infligen muchísimo daño cuando penetran el blindaje. Cualquier objetivo débil es un bocado delicioso y la cantidad de daño infligido a esos tanques genera una impresión llamativa o placentera en batalla o incluso en una sesión. Además, los proyectiles HE son fáciles de usar. Solo necesitan disparar. Infligirán un poco de daño, aunque no penetren el blindaje del objetivo. No es mucho, pero es mejor que un rebote. Otras sí, sí. veces, el daño es enorme. ¿Cómo no amar los proyectiles HE cuando pueden disparar casi al azar y hacer mucho daño de todos modos? Aunque los que reciben el daño, seguro no están felices con los proyectiles HE. El motivo principal es que los proyectiles HE tienen la capacidad de infligir bastante daño al frente de un vehículo con buen blindaje. En pocas palabras En un enfrentamiento entre dos vehículos Bueno, fíjense esto, fíjense esto, esto es clave Esto es clave eh, 2.705A, bien, totalmente son tanques Durísimos, encima están ocultando La parte baja, cada uno en su En su posición, porque ambos están Bajo esas, esas piedras, digámoslo así Esas coberturas, con lo cual tiras una AP que tiene 258 Si no mal recuerdo Y la HIT que tiene 300... 11 o 317, no recuerdo exactamente, pero está ahí. 31 o tres Creo que tiene 317, me parece. 317. Eh, entonces fíjate cuál es la solución. Fíjate la diferencia entre uno y el otro. Uno tira munición penetrante y el otro explosiva. Fíjate, eh. Blindados con gran calibre. Podría suceder que uno intenta apuntar cuidadosamente a puntos vulnerables mientras espera su oportunidad de penetrar el blindaje. Rebote, obvio. El otro, por su parte, simplemente dispara proyectiles HE al blindaje frontal y baja la barra de vida del enemigo está. de forma constante. Esta situación es opuesta en calibres... Uno le, le, le, va, le, le iba bajando de 340, 370, 300, 290 y te van bajando vida, te van bajando vida, te van bajando vida. Y el otro que está apuntando ahí con un... toda precisión, rebote, rebote, rebote, rebote. Tanto sea penetrante o hit, es lo mismo, pequeños e intermedios. En general, el daño que infligen los cañones de calibre inferior a 130 milímetros es cero. Bueno, en algunos casos infligen un poco de daño, pero el resultado es frustrante la mayoría de las veces. Es que eso es totalmente random, o sea, puedes sacar 200 eh, o puedes sacar cero. Además, recuerden que el proyectil HE, más allá de su calibre, es el menos predecible del juego. El daño que inflige en dos situaciones casi idénticas puede variar mucho. En ocasiones, su imprevisibilidad puede ser muy sorprendente. Por ejemplo, cuando disparan a la cúpula del comandante y... se incendia el motor. ¿Cómo sucede eso? Escuchen esto, es reinteresante. Yo la verdad que me parece que es reinteresante, Mira. Actualmente, el daño que infligen los proyectiles HE se basa en el volumen. Cada proyectil tiene un radio de explosión específico. Cuando penetra el blindaje, un proyectil HE ingresa al vehículo y explota dentro. De esa manera, inflige daño máximo al vehículo y también daña los módulos internos y a la tripulación dentro del radio de explosión. Cuando un proyectil no penetra el blindaje al impactar, explota y genera una esfera correspondiente al radio de explosión del proyectil. Dentro de esta esfera, las mecánicas del proyectil buscan el punto del blindaje donde puedan infligir más daño. Usualmente ese punto no es el mismo que el del impacto, y eso resulta en un escenario impredecible. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos al Mouse y al FB4005. Con las mecánicas actuales, el vehículo británico puede infligir entre 570 y 850 de daño al blindaje frontal del mouse con cada disparo. Y es por eso, cuando el FB dispara al costado del vehículo alemán, se genera esa esfera. La mecánica busca el mejor lugar para hacer daño, encuentra el techo del chasis de 50 milímetros de espesor e inflige daño por ahí. Creemos que no es óptimo poder causar tanto daño con proyectiles HE con solo disparar Mira. al frente de vehículos bien blindados. Pero mira, a un japanzer recién le peón en el frontal lo prendió fuego, me da todo el... Pero tenemos una solución. La idea es que los proyectiles HE dejen de hacer daño basado en volumen. En su lugar, el daño se calculará en el área de impacto. Al es, mismo... Es que tendría que ser así. O sea, está bien, se entiende, ¿no? O sea, te, te pegan en un lugar, la explosiva, ¿no? Pum, penetra. Después, hasta ahora, hasta ahora lo que hacía es buscar el lugar dentro de ese radio de explosión. O sea, tenía un radio de explosión... Y si interpretaba que en la parte baja del, del chasis, ponele, eh, podías penetrar por ahí, entraba por ahí y te hacía más daño. Si no, iba por acá, y si no, por acá, y si no, por... pero dentro de ese radio buscaba el lugar donde más daño te podía llegar a hacer. Ahora eso lo van a cambiar, no va a ser así. Va a ser donde pegó, ahí mismo, ahí tiene que, tiene que ir el, el daño que va a causar. Ahí eso va a ser el daño que va a causar. Tiempo mantendremos la posibilidad de infligir daño sin penetración Ahora que cambiamos las mecánicas de los proyectiles HE Estamos listos para probarlas El plan es dejar de tomar en cuenta la explosión del proyectil Al calcular el daño al blindaje en situaciones donde el proyectil HE Impacta con él, pero no lo penetra Claro, entendés qué es lo que uno tenía en la cabeza Antes de, de escuchar cómo funciona esta mecánica Es, vos decís, por ejemplo Le pego en un lugar que es relativamente blando, ¿No? Y. relativamente hablando, a un tanque duro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, le voy a sacar un buen daño. Y después haces 280 de daño. Y vos decís, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Si le pegué en un lugar que estaba, en naranja o en verde. ¿Cómo le saca? Bueno, porque supuestamente buscaba ese radio. Pero que ese radio es totalmente random. Mandás a ver. Bueno, ahora va a ser ahí. Vos le pegaste ahí. Bueno, ahí es donde va a ser. Donde va a sacar las cuentas, digamos, lo que es el valor de la munición, la, la velocidad de la munición, el tipo de munición del eh, cañón, la, el proyectil en sí y el blindaje y la inclinación del blindaje obviamente como defensa pero va a ser ese punto. Al golpear el blindaje, el proyectil aún intentará penetrarlo y, si no lo logra, detonará en él. Pero los fragmentos del proyectil ya no buscarán dónde pueden infligir más daño. En lugar de eso, las mecánicas provocarán que se astille. Los fragmentos del blindaje se desprenderán dentro del vehículo. El blindaje sufrirá daños debido a que se astilla y los fragmentos que se dispersen dentro del vehículo infligirán daño a los módulos internos y a la tripulación. Las características técnicas de los proyectiles no cambiarán. La penetración del blindaje y el daño serán las mismas. Mientras que el radio de las astillas será igual al radio de explosión actual del proyectil. Volvamos al mouse y al FB. En el nuevo sistema, al golpear el cachete del mouse, el proyectil HE no penetra y simplemente explota. Pero ahora no busca el punto más débil en el blindaje en el radio de explosión, que eran los 50 milímetros de espesor, en la parte superior del chasis. En su lugar, interactúa con el blindaje en el punto de impacto. El cachete del mouse, que es de 260 milímetros. Ahora Exacto. el mouse recibe mucho menos daño que con las mecánicas viejas. Este nuevo sistema también evita algunos problemas de lógica. Por ejemplo, cuando disparan hacia el el costado de la torreta del mouse, no en el frente. En este punto, el blindaje del vehículo alemán tiene 210 milímetros de espesor. Sin embargo, con las mecánicas actuales, el FBL inflige menos daño al costado de la torreta que al frente. Esto sucedió porque las mecánicas del juego no logran encontrar un punto de 50 milímetros de espesor en un radio esférico cuando disparan al costado de una torreta, que sería tan ventajoso como un disparo al frente. Las nuevas mecánicas hacen que el proyectil detone al contacto con el blindaje, se astille dentro del vehículo y, gracias a su efecto en el blindaje, en el punto de impacto cause más daño que un disparo al frente de la torreta por eso tendremos una correlación directa entre el espesor del blindaje en del punto es que está bien tiene lógica entendés vos disparabas antes a un lugar con 300 milímetros y le sacabas capaz que 600 andas ¿no? a ver por obra y gracia del espíritu santo porque el radio de explosión tal vez vos tiras en la parte baja no a un vehículo eh, duro y Tal vez esa parte no era tan dura, pero busca, eh, esa parte era muy dura y buscaba el radio de explosión para poder entrarte. Ent tal vez por el por el suelo, por el suelo del vehículo, cosa que no entiendo, la, esa mecánica no la entiendo. Entonces buscaba el radio de explosión, sí, lo que era el Splash, digamos, como las Artis, básicamente funcionaban como las Artis. Entonces, tal vez penetraba por el suelo y te sacaba 700, y decís, wow, la mierda, pero si estoy con un, no sé, con el que sea, con un tanque duro. Bueno, ahora no, ahora, si vos le tirás un lugar duro, va a hacer menos daño, le tirás un lugar más blando, va a hacer más daño. Corta. Listo. Tiene que ser así. Ya está. ...de impacto y la cantidad de daño que inflige el proyectil. Dicho de otro modo, cuando más fino sea el blindaje, más daño recibirá. ¿Cómo funciona cuando hay pantallas entre el blindaje y el proyectil? Ahora, los proyectiles A.P.E. penetran objetos pequeños y pantallas como lo hacen los proyectiles AB? Al igual que los A.P., los proyectiles HE perderán parte de su penetración de blindaje cuando impacten con un obstáculo o una pantalla. Para, para, ojo, ojo, esto es importante O sea, los, los proyectiles explosivos Ahora no van a explotar contra las cosas Pero los proyectiles AP tal vez no penetren el blindaje Luego de atravesar una pantalla Mientras que la mecánica de astillar aún funcionará en los H O sea, para, porque esto cambia un montón de cosas Fíjate que antes vos no usabas una explosiva, ¿por qué? Porque tenías un par de vallas adelante Tenías una pared que se puede destruir y demás Bueno, ahora sí vas a poder En sandbox, esto es todo prueba, ¿bien? Eh, ahora sí, supuestamente, vas a poder disparar a través de esa pared que se acaba de romper y fíjate que le hizo 140 daños. Obviamente, ya tuvo que pasar el, lo que sería el blindaje de esa pared, más tu propio blindaje de tu tanque, el, del E-75 en este caso. Entonces, llega con menos daño. Bien, si no estuviera la pared, en vez de esos 140 y pico que recibió el E-75 tal vez hubiese recibido unos 250, por decir algo, ¿bien? Eh, pero cambia muchísimo. Vas a poder disparar a través de cosas que se puedan destruir esto significa que si un proyectil HE alcanza el blindaje el daño está garantizado volvamos a nuestro pobre mouse con las mecánicas actuales cuando el fb dispara al mantelete del cañón alemán funciona el mismo principio del proyectil HE como cuando se le dispara a un lateral con la nueva revisión de la entra por la base de, del chasis ve dónde está el motor ah, hoy en día hasta ahora Mecánicas, el FB no le hará daño cuando dispare al mantelete. El proyectil no tiene la capacidad de penetración de blindaje para no. atravesar la pantalla. Y como no se astillan las pantallas, no se inflige daño alguno. Ahora, si no penetra la pantalla, no inflige daño. Veamos otro ejemplo. Pero es que esto es una opinión personal. Después de que me. porque esto es muy controversial, ¿no? Cada uno va a pensar lo que quiera. Ahora, pero yo creo que debería haber sido así siempre. ¿No? Vos tenés un blindaje de este tamaño y una munición explosiva. Está bien, yo entiendo lo del Splash, pero no es más lógico, siendo un juego arcade, de que si tenés más blindaje, haga menos daño. Si es más blandito, más finito, te haga más daño. Para y quiero ver ahora lo que tiene que ver con el tema de los ligeros con ruedas. Porque eso también, antes le tiras una explosiva e incluso, bueno, un apretante ni hablar. Le tiras una explosiva y la ruedita se iba girando y el chabón seguía igual. Quiero ver cómo el funciona ojo, en ese caso. Super el ojo infligió entre 200 y 300 de daño a los puntos 1 y 2 en este ángulo con las viejas mecánicas de proyectiles HE. Sí. Al disparar a estos puntos con las nuevas mecánicas, el proyectil intentará penetrar la pantalla, pero no lo logrará. En este caso, el proyectil infligirá 0 puntos de daño. ¿Y qué sucede si disparas al punto 2 desde este otro ángulo? El proyectil HE que disparó al ojo penetrará el blindaje efectivo de la pantalla en este punto. Luego, el proyectil llega a la torreta del vehículo, detona, y los fragmentos se dispersan dentro del Super Pershing para infligir entre 150 y 200 de daño al vehículo. El nuevo sistema de proyectil tendrá la misma interacción con las orugas. Ya sabemos que el proyectil HE no infligirá daño si no logra penetrar la pantalla. Pero puede suceder lo mismo incluso si logra penetrar. Si un proyectil HE penetra una pantalla, continuará su trayectoria. La HE no impactará con nada y no detonará. Solo seguirá su camino y no infligirá daño. Si un proyectil HE penetra una oruga y alcanza el blindaje, el daño está garantizado. Se usa la misma regla con los vehículos... Ahí está, ¿ves? Eso es lo que quería ver. Ahora, esto, para, para, para. Dame 5 segundos para atrás. Ahí vamos. Y que los malditos ligeros con ruedas... Y alcanza el blindaje, el daño está pongo, garantizado. Pongo como loco. Se usa la misma regla con los vehículos con ruedas. Es importante tener en cuenta... El... Ahí va, bien. Está bien, ok, perfecto Algunas cosas Todos estos Fíjate, cuando le tiró Polo lo atrás un segundo Cuando el chabón le tira abajo A la... alcanza el blindaje El daño está garantizado Se usa la misma regla Ves, ahí le está apuntando A un lugar en el cual No, no va a pegar con nada después ¿Ven? Sigue O sea, tienes la rueda Imagínate la rueda, ¿no? Imagínate que esta es la rueda Pega la rueda y sigue para allá, porque el chasis no tenés nada detrás de eso, ¿bien? Ahora, cuando le apunta con a la rueda, con ruedas, que después, eh, ahí, ¿ves? Ahí sí ya tenés el chasis detrás. Ahí va, mirá. Es importante tener en cuenta algunas 536. cosas. Todos estos cambios son solo para los proyectiles HE, y no tienen relación alguna con la artillería, que tendrá su prueba más adelante en el sandbox. Okay, la explosión de los HE seguirá afectando a los objetos, Aún podrán utilizarla para destruir un edificio o derribar un árbol. Mm. Mejoraremos el sistema semáforo. Ahora mostrará correctamente el daño de proyectiles, los HE. Rojo, sin daño. Amarillo, daño parcial. Verde, penetración con daño total. Bien. También verán las notificaciones por no penetrar una pantalla. Un Perfecto, pero esto está buenísimo. Para mí, ¿no? Esto es una bien personal. Me parece que está buenísimo. Rueda, una oruga. Y también cuando el proyectil no impacte en el blindaje. También les prestaremos atención a los vehículos Premium y a los que tienen un estilo de juego con proyectiles altamente explosivos. Los cambios a los proyectiles HE en el sandbox son una hipótesis que tenemos que probar juntos. Ahora debemos evaluar las mecánicas principales. Solo luego de eso podemos aplicar configuraciones detalladas y valores específicos. Recuerden que no haremos cambios al cliente principal del juego hasta que estemos totalmente seguros de que las nuevas mecánicas funcionarán bien. Participar de las pruebas de las nuevas mecánicas de proyectiles HE es muy sencillo, sigan el enlace que está en la descripción del video, descarguen y ejecuten el archivo especial, si no tienen el centro de juegos de wargaming.net instalado, este se instalará junto con la versión de prueba del juego, si ya tienen el cjw instalado, automáticamente se les permitirá instalar la versión de prueba luego de haber ejecutado el archivo, luego en la página de world of tanks, en el menú instancia de juego, seleccionen la prueba del nuevo equilibrio y hagan clic en jugar, Queremos recibir sus comentarios. Únanse, participen de las pruebas, consigan objetos para sus cuentas principales como agradecimiento y no dejen de realizar las encuestas. Todos los jugadores de la prueba recibirán una encuesta de satisfacción que tendrán que completar. Procesaremos sus opiniones y comentarios. No tomaremos decisiones finales hasta entonces. Juntos podemos mejorar el juego. Bueno, hasta acá chicos, hasta acá el tema del sandbox Es muy, realmente es muy, muy, muy interesante Yo, mira, eh, como jugador del WOT Les pediría que realmente si pueden A ver, no todos tienen una computadora para bajarse un sandbox Que pesa 16 GB o 17 GB, más o menos Ahora, si tenéis la posibilidad, hacelo ¿Por qué? Porque esto es un cambio muy grosso a nivel eh, a nivel del juego, ¿bien? O sea, no, no es que están cambiando una cosita eh, o algo puntual O sea, tiene que ver con... La mecánica de la explosiva de todos los tanques. Es más, y todos los tanques a veces. Bueno, todos no. Pero gran cantidad de tanques. Y más en tieres altos, incluso. Eh, usan explosiva. El caso del 705. Tenés otros 705 enfrente tuyo. Y sabés que el chabón está cubriendo todo el chasis. ¿Y cómo le entras? Es muy difícil a veces. Bien. Entonces, si lo tenés a una distancia mediana o medianamente larga, por decirlo así. Explosiva, explosiva, explosiva. O sea, en cualquier tipo de tanque, no solamente en los cañones Derp te va a servir esto. O sea, está buenísimo. Como decíamos, antes, para hacer un resumen, antes la munición explosiva buscaba un lugar en el cual vos eh, disparabas y buscaba como un radio para poder ingresar por cualquiera de esos lados. Ahora no. A, a partir del sandbox, o sea, lo que quieren probar en el sandbox, eh, por eso les digo que se sumen ustedes para dejar sus opiniones, es que vos les pegas a un lugar duro, va a sacar menos. ¿Bien? Le pegas a un lugar más blando, va a sacar más. Y, te va, y van a mejorar los semáforos ¿Qué son los semáforos? El color rojo de que no penetras El color naranja de penetración parcial Y el color verde de penetración total ¿Bien? Eso está buenísimo Bueno, es mi opinión, es lo que yo pienso eh, Habrá que verlo Voy a estar streameando el sandbox eh, Con la gente de Wargaming mm, Nos preguntaron a los EC si queríamos streamear el sandbox Así que yo dije que sí, que yo quiero streamear Así que bueno, va a estar, va a estar buenísimo chicos eh, déjenme sus comentarios por favor Déjenme ese like, suscríbanse al canal Y les mando un beso gigante y nos vemos En la próxima Chau chau